¿Qué tal cuarentenial? y sí, cincuentenial. Soy Sebastián, tengo 51 años y conseguí entrar en forma por primera vez después de los 50. Y hoy les hablaré del método de la armada china para conseguir una postura perfecta. Bienvenidos a 50+, porque a nuestra edad también podemos. ¡Vamos! genera miles de beneficios estéticos y de salud. Consideramos una postura perfecta cuando la cabeza está erguida y centrada, la barbilla paralela al suelo, hombros estirados suavemente hacia atrás, estómago ligeramente hacia adentro, rodillas desbloqueadas, pies separados al ancho de los hombros y el peso centrado en los pies. Deberíamos poder trazar una línea recta Comenzando por el lóbulo de la oreja Pasando por el medio del hombro Cadera Y llegando hasta la mitad de los talones Sin que esta línea salga nunca del cuerpo El tener una postura perfecta Nos dará automáticamente más autoconfianza y nos como una persona más capaz y creíble Por increíble que parezca, todo esto lo lograremos automáticamente con una postura perfecta Tanto al andar como al estar de pie, hablando con alguien o al estar sentado comiendo o trabajando En términos de salud, una buena postura te trae innumerables beneficios te ayudará a prevenir el dolor muscular y la fatiga. También protegerás tu columna vertebral y permitirás un mejor flujo del oxígeno alrededor del cuerpo y esto a su vez aumentará la funcionalidad de todo tu cuerpo, desde el sistema nervioso hasta los órganos clave. No es nada fácil corregir la postura cuando hemos pasado medio siglo mal parados y mal sentados. Yo me estoy esforzando muchísimo, inclusive encontré una forma de mejorar nuestra postura mientras dormimos y aquí les dejo el vídeo por si tienen curiosidad pero hace un mes que vengo utilizando 15 minutos 3 o 4 veces por día este artilugio que usan los militares chinos para tener una postura perfecta no por nada todos los meses de octubre cuando celebran sus fechas patrias podemos ver esos increíbles desfiles con miles y miles de soldados y oficiales en un sincronismo perfecto y una postura mucho más perfecta aún que hasta parece ser una sola persona reflejada mil veces y bueno, y esto funciona más o menos así. Son, son dos maderas puestas en cruz con un encastre aquí que se las pueden fácilmente mandar a hacer en un, en un, en un carpintero cualquiera. Y este chalequito, este chalequito que ven aquí, que es el típico que venden para mejorar la postura, pero por sí solo yo creo que lo único que nos hace es lastimarnos esta parte de aquí sin, sin realmente ayudarnos. Yo soy partidario, partidario de de esforzarme al máximo cuando quiero conseguir algo y creo que ese esfuerzo solo es recompensado cuando hacemos un sacrificio muy grande. La manera de ponernos esto, es que yo he conseguido solo que al principio precisaba de ayuda, es de esta manera así, ok, el primer paso es colocarnos esto, esto así, pero como pueden ver queda como pueden ver, queda bailando y eso no está bien. Entonces, tenemos aquí un cinto de velcro que lo pasamos por la cintura de esta manera. Voy a hablar un poco más fuerte porque tengo miedo que alejarme del micrófono no se escuche bien. Entonces, tenemos este cinto que nos permite que el palo quede pegado a nuestra cintura de esa manera. ¿Okay? Y lo más importante cuando tenemos la cabeza adelantada, cuando tenemos la cabeza adelantada, es que la cabeza quede. Ahí estaba esto. Está, está, está, está. Es que la cabeza quede apoyada de esta forma. No voy a soltar el pelo porque esto me está molestando. ¿Ok? Tenemos que tener la, la cabeza apoyada. Lo que pasa que al principio cuando yo conseguía apoyar la cabeza el mentón me quedaba muy para arriba. Y esto también está mal porque el mentón tiene que quedar paralelo al piso así de esta forma. Entonces la forma que yo encontré, porque también te mandan esto para ponértelo en la cabeza, de esta forma, y así estar está, está pegado al palo unos 15, 20 minutos, tres veces por día, esto ayuda un montón, pero qué pasa, yo a veces estaba así y el mentón y la cabeza se me iba para arriba, entonces ya la postura no está bien, porque la postura es aquí. Entonces la manera mejor que encontré es de ponerme esto en la cabeza, me lo pongo en el mentón de esta forma, y ahí sí ahí si sí me obliga a estar con el mentón paralelo, paralelo al piso, la cabeza pegada al palo, los hombros atrás, y de esta manera conseguir estar controlando la postura perfecta, y podemos caminar, podemos hacer cosas, eh, y podemos caminar, podemos hacer cosas, estando de esta forma, y lo que recomiendan ellos es estar 15 minutos, 4 veces por día. 3 o 4 veces por día. Yo intento estar un poco más. Y realmente, señoras y señores y queridos amigos, 50 y 40 días, esto realmente funciona. Sí, funciona. ¿Ok? Así que bueno, yo no sé si ustedes estarán, estarán listos para tomar una medida tan radical como esta. Pero les aseguro que mejorando su postura les va a mejorar la vida en todo sentido en el sentido de relacionarse con los otros, en el sentido de la salud y en todos los otros sentidos que podamos encontrar. Sentiremos muchísimo menos dolor de espalda, menos fatiga, menos de todo. Así que queridos amigos, les dejo aquí, les dejo aquí el video de cómo, de cómo arreglar la postura durmiendo porque creo que es todo un conjunto las cosas que tenemos que hacer para llegar a la postura perfecta. Espero que este video les sirva y les guste y nos vemos en el próximo video. Adiós.